Hay varias cosas que ayudan a prevenir los resfriados y otras infecciones de las vías respiratorias. Además de lavarse las manos con frecuencia, conviene mantenerlas alejadas de la cara. La nariz, los ojos y la boca son los lugares más proclives para que los gérmenes entren en el cuerpo. Conviene tener especial cuidado en invierno y cuando se está cerca de personas resfriadas. Las arcomandaciones en lugares mal ventilados propician los contagios. Comer bien, dormir mucho y hacer ejercicio mantiene el cuerpo fuerte para mantener a raya las infecciones. Fumar hace que sea más fácil contraer una infección respiratoria y complica la recuperación. No hace falta decir más, ¿verdad?